La reconciliación hay muchas maneras de entenderla, hay gente que la entiende como un resultado, hay gente que la entiende como un proceso. A mí me gusta describirla como la reconstrucción de relaciones dañadas por un conflicto, conflicto violento o un conflicto muy, muy polarizante. Y cuando hablo de reconstrucción de relaciones me refiero a relaciones horizontales dentro de la sociedad, pero también a relaciones verticales entre la sociedad y el Estado. Um, las dos son necesarias, normalmente, después de un conflicto violento. Probablemente entender que la, la, la reconciliación no es un subproducto menos importante por ejemplo, en un proceso de paz, que la negociación o que la firma de un acuerdo de paz. Puedes firmar un acuerdo de paz estupendo, si no está incorporada la, el, el diseño y propiciar iniciativas de reconciliación dentro y desde la sociedad o también dentro y asumiendo la responsabilidad del Estado o de los actores responsables de las atrocidades, esa paz, ese documento perfecto, no va a ir a ninguna parte. Por lo tanto, la reconciliación es un elemento fundamental en la construcción de la paz. Pues precisamente que la falta de confianza entre los actores, eh, la falta de entendimiento, eh, la construcción de relatos que deslegitiman las posiciones... Eh, contrarias y legitiman las propias requieren en un momento dado, toman tan, tal, tal dimensión que, que requieren de un proceso de reconciliación, de reconstrucción de las confianzas, de las relaciones para que las diferencias que son obvias y naturales en cualquier sociedad se puedan tramitar de una forma no destructiva eh, y por lo tanto de una forma constructiva y respetuosa. En definitiva, normalmente, la curiosidad por entender por qué el otro piensa de otra manera y la voluntad de, de acercarse a ese entendimiento y cuestionar tener la capacidad de autocrítica. Eh, Nelson Mandela, que pasa muchos años en, en, en prisión, y cuando sale de la prisión al cabo de poco tiempo se convierte en presidente de una nación hasta poco antes completamente dividida y al borde de una guerra civil y es una persona que es capaz por el, por el, por el, por el peso moral y el liderazgo que, que, que ejerce transmitir un mensaje de reconciliación nacional que permite que la sociedad sudafricana profundamente dividida a lo largo de la, toda su historia sea capaz de visionar y construir un futuro en, en común es el ejemplo paradigmático diría yo que de reconciliación.